Dios tiene desde el principio a fin establecido el plan que tiene para con cada uno de nosotros. A medida que disponemos todo nuestro corazón para conocerle a Él, deleitarnos en su presencia, amar y obedecer su palabra, empieza a manifestarse una extraordinaria unidad que nos permite recibir de su espíritu a nuestro espíritu la revelación de su propósito y su diseño para nuestras vidas, que es acorde a su plan eterno de redención a favor de la humanidad escucharlo, creerle y seguir de manera puntual cada una de sus palabras, aviva en nosotros la fe, una extraordinaria virtud que tiene todo el poder de materializar lo que logramos ver en el plano espiritual, lo que es gestado por su palabra y ejecutado por el Espíritu Santo en la eternidad. Recuerda el pasaje que dice, porque por fe andamos, no por vista. Y dice además, el justo por la fe vivirá. Dios lleva a cabo todo lo que Él habló, lo que proviene del Espíritu, lo que permanecerá para siempre. Aquello que no envanece nuestro yo, lo que está en conformidad a su plan de salvación para la humanidad, lo que le dará gloria única y exclusivamente a su nombre. Una fe poderosa, una fe que es fruto del Espíritu, no acciona basado en ningún deseo humano ni emocional. Ella solo se rige y se mueve para haber materializado solamente lo que Dios dijo.